Thank mm -hmm. you. Ya me contaron, mamita, que tu despecho es hondo, que se te ve carimonja, arrepentida. Que haberme echado para la calle te ha procurado tortura, que te la pasas llorando, que vives hablando en rima. Me lo contaron bizcocho, que te cortaste hasta el moño, que vendiste las cortinas, que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera. Que siendo mía las cobijas, tú las perdiste en un empeño Las perdiste en un empeño, por meterte a guarapera La lavadora con ese tiesto, mis trapos los lavo a pulso, ni mando que el burro fuera. Eso sí, no se le olvide que en ese electrodoméstico yo invertí mi mejor sueldo, que lo llevé a las costillas del almacén a la casa, que lo quiero como a un hijo, porque no teníamos perro. vendo todo lo que quiera, dévase la casa entera. La lavadora, pues me la compro dos veces. Ya fui al banco en la mujer y ya me aprobaron un préstamo. Me hasta el cieso en Guarapo. Me base hasta el cielo en Guarapo. soy Guarapera, guara, guara, guara, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guara, guara, guara, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guara, guara. guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, No salió. <laughs>